...mi planeta Tierra. Llegamos al zoológico de Toronto, amigos. But what about a pee? You're peak? all these un rinoceronte bebé o qué será ¡No! es ¡No! ¡No! ¿Qué será? Ahí está el rinoceronte Está dormido No manches, está grande Y ese ave lo está así calando. Supongo que cuando tiene ganas de meterse al agua Se mete ahí ¿Qué habrá aquí? Ah, más rinocerontes. Ahí están. Orale. Son como dinosaurios, pero ya evolucionados. Más chiquitos. Rinoceronte Hindu. No sabía que en la India hubiera rinocerontes. Ah, mira, Ahí hay más aves, butterfly. O sea, aquí van a nacer las próximas mariposas. Miren. ¿Qué hay aquí adentro? No se ve nada. Ah, es un... Como tigre, vamos a ver. Son, y ahí está el tigrillo. Que ahora aquí, no sabe Vamos a averiguarlo. No. Push, puse, puse, como se diga en francés. tan enormes. Ven más Tortugas. Oh, qué hermoso, y a mí que me encantan los gatos. Bien, vamos a dejar Asia o la India y vamos a meternos a África. África es lo más interesante del mundo animal, ¿eh? Animal Planet, todo el rollo, la parte más grande de, del zoológico, la cantidad de especies que hay aquí. ¿A dónde iremos primero? ¿Allá o acá? Allá o acá. <ríe> Vamos para acá. <ríe> Aunque esté solo, me puedo divertir solo. Y aparte ustedes se están divirtiendo conmigo, ¿no, amigos? Se la están pasando chido, ¿no? Conmigo. Sé que este video lo van a ver luego, pero sé que lo están viendo ahorita. ¿Qué hay aquí? No hay ni madres. Ahí está, no había salido. Es como un jabalí. Ay, cabrón. Es que se metieron. Para o sea, hacer unas carnitas, ¿no? Eh, hey, ¿por qué no lo sigues? alright let's keep looking come on now hey it's cool oh oh, oh, oh oh, oh cool it has to be